Bueno, pues cada día alucino más de cómo leyendo a gente de hace mucho, mucho tiempo que llegaba mucho tiempo fallecida, más tiempo de los que han desenterrado por ahí, tiene razón, tiene razón, decía, leo dentro el debe valorarse la opinión de los estúpidos, están en mayoría en fin, eso es lo que hay y eso es lo que tenemos con ese nivel así nos va bien, dicho esto dicho esto, también decía Molière que las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias por eso siempre hay que aprender siempre hay que intentar hacer cosas nuevas y bueno, pues escuchar yo a mí me encanta escuchar me, gusta, me encanta leer, me encanta aprender y estoy siempre trasteando trasteando a ver qué análisis aprendo nuevo. Bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Está bien, está haciendo un ataque. Estamos justo en una resistencia importantilla y vamos a ver cómo, por qué en todas estas cosas que suelen pasar. Así que venga, comenzamos. suscríbete y dale a la campanita ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, ¿cómo? Pues tienes varias opciones una de ellas es aquí en miembros del canal de YouTube, le das, te unes y tienes ahí tres opciones muy barato, es lo que se llama el canal VIP bueno, por así decirlo eh, y además, toda la gente del canal VIP tiene acceso al script gratis, al All in One entra directamente, ¿vale? así que bueno, ahí está, para el que lo quiera quiera unirse quiera apoyar simplemente al canal o cualquier cosa, pum, ahí tenéis la opción también VIP en la página web, que sale un poquito más económico pero eso es para los que ya y digan, bueno, yo quiero un año entero, pues venga, compro un año entero y así, pero en la otra es mes a mes y bueno, pues pruebas, miras, ves ¿eh? y si la comunidad te convence te quedas y si no dices que te den por saco que no y así, ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿eh? qué paso estamos, en fin Bitcoin, ¿qué pasa? Está atacando la zona de los 17, 17, 50, 17, 100. Ahí ha estado todo el día. Vamos a Estamos entre las dos líneas. ¿eh? que Ya marcamos en su día, como he hecho esta mañana, que digo, guau, da medalla más buena me pongo. <ríe> no, no, ya no. Esto era una medición eh, muy clara. Y estamos en una zona de resistencia, ¿vale? Este en su día, volvamos atrás y veamos de dónde narices salieron estas dos líneas, ¿vale? Porque es que luego pasa lo que pasa, se nos olvida, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? A ver, hoy ya, ya vamos llegando. Tran -chan -chan -chan -chan -chan. Aquí está, ¿vale? Estos cierres que tenemos aquí ¿vale? en diciembre del 17 y estos cierres que tenemos aquí en enero del 18, ¿vale? De ahí salieron esas dos líneas rojas en las que estamos ahora mismo peleando como mínimos y como máximos, ¿vale? En su día ya los marcamos. Ahora bien, si rompemos esta línea roja, ¿dónde iremos? Pues aproximadamente a esta línea naranja. Fijaros que eh, vamos a tomar como referencia vale, este cierre que hubo aquí, con estas zonas que hubo aquí, con ¿vale? esta línea naranja que ya lleva unos, bastante tiempo con nosotros, que es la zona de 18, 18, 50, más o menos en ese margen. Hasta los 18.500, ¿vale? es un Realmente es una zona rectangular, no sería... Vamos a marcarlo aquí, ¿vale? Más o menos hasta aquí. Ahí. ¿Por qué la marco hasta aquí? ¿vale? Por este cierre que hay aquí, ¿vale? Este cierre es el cierre de mínimos, más las mechas que hay por debajo. Pues venga, vamos a marcar esa zona. Voy a quitar la línea naranja que aunque es, lleva tiempo con nosotros, pues bueno, pero no. Y esto vamos a marcarlo aquí como zona de resistencia, ¿vale? Ya tenemos ahí una zona de resistencia marcada, vamos a ampliarla. A ver si la pasamos en su día, puede ser una zona de soporte, que lo será en su día, pero de momento hay que hacer, hay que hacer uh, méritos para ello. Vale, eh, visto esto... Mmm, Vamos a cuatro horas. ¡Tacata! Bueno, pues tenemos aquí... Eh, que justo nos hemos venido a la línea roja una vez. La hemos tocado dos veces y tiene pinta de querer romper. ¿Tiene margen para poder romper? Sí. En una hora ya hemos tocado una vez y estamos haciendo el segundo toque. ¿Y qué está pasando en una hora? Que tenemos una divergencia bajista. ¿Sí? Ya la hemos visto varias veces. Como tenemos un mínimo... ...y un máximo superiores... ...vale, asciende... ...y aquí, en el RSI... ...desciende... qué nos está pasando también... ...además, que fijaros que en esta vela... cómo está bajando el volumen ya... ...vale, también es por el horario... ...por supuesto, cierra el mercado... ...en Estados Unidos... ...y bueno, pues empieza a hacer estas cositas... ...pero tenemos una divergencia bajista... ...vale, que quede claro con el RSI... Eh, ...no tanto con el volumen... ...porque el volumen, bueno, pues... Eh, eh, ...tenemos un, un arranque importante una zona en la que bueno, pues va bajando pero sin embargo el volumen se mantiene, inclusive sube y luego tenemos otro arranque ¿vale? muy bien en principio el, el, la configuración es buena ahora ¿qué pasa? que deberíamos de hacer otra banderita antes de atacar la línea roja que ya nos ha expulsado una y dos veces Vale, intentar hacer un poquito de banderita con un poquito de volumen, igual que, hizo, que pasó aquí en esta zona, ¿vale? hacer algo así porque si no eh, nos va a mandar para abajo. Además tenemos una, esa divergencia bajista en RSI, punto número uno. Vamos a diario y vamos a encender el All-in-One, ¿por qué? Porque tenemos que ver, eh, en primer lugar, el cierre, ...por encima de la EMA20... ...hablábamos ayer de ella... ...y fijaros cómo ...vamos, es tremendo... ...que la esté pasando hoy... ...es una... ...es una pasada... ...a ver, tampoco es una maravilla... Y ...ni una burrada la vela... ...pero está muy bien... ...¿vale? ...para empezar está bien... ...¿pero qué hemos marcado ahora? ...¿vale? ...hemos marcado esta zona de resistencia... ...este rectángulo rojo... ...¿vale? ...la que acabamos de marcar... ...¿y con qué nos coincide? ...con la media de 50... ...en diario... ...ojo... ...¿vale... ¿Qué significaría esto en cuatro horas? Pues que la media de 200 se está atravesando ya más muy negativamente esa zona. Para poder pasarla necesitamos hacer banderita en esta zona y arrancar fuerte, volver a, volver a soportarnos en ella e intentar atacarla en cuatro horas y en una hora. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos visto que en una hora estamos bastante desgastados en RSI. Podemos seguir haciendo dientes de sierra aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, continuamente, ¿eh? sin ningún problema, siempre y cuando el mercado acompañe. Y en cuatro horas, bueno, pues dentro de poquito vamos a llegar a una zona de desgaste importante, ¿vale? Sobre compra, bueno, pues eh, tendríamos que hacer algunos dientes de sierra para poder atravesar esta zona e ir, ...a la siguiente, a esa zona objetivo... ...que hemos marcado en esa zona de resistencia... ...si pasamos, si es que pasamos... Eh, ...que tiene pinta de querer pasarla... ...¿vale? Toda esta línea roja que llevamos con ella... ...pues ya bastante tiempo... ...bien, apagamos el árbol de Navidad... ...y vamos a ver otras cosas... ...¿cómo tenemos nuestra línea de tendencia? ¿Veis? Esta línea eh, naranja... Nuestra línea de tendencia RSI de diario, con una salida, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, ruptura con apoyo. Y luego no pudo, el mercado se nos vino al carajo por eh, un fundamental, por técnico. Estaba muy muy bien para poder seguir, haber seguido subiendo hasta la línea de tendencia principal, que es la que tenemos que intentar buscar. ¿Vale? es la más importante, evidentemente esta intermedia que tenemos aquí con este toque, este toque, este toque, este toque y este otro toque aquí en toda esta zona es importante, pero la más importante es esta otra, ¿vale? que ahora mismo está rondando aproximadamente los 26.000. ¿Qué pasa? Vamos a ver si conseguimos llegar en RSI a esa zona, a esa línea de tendencia, eh, puesta aquí en naranja, y pasarla. Si no, pues bueno, pues ya sabemos que nos volvemos a ir abajo y pues besaremos la zona, una zona inferior, que es cosa probable. Si no hoy, mañana pasado al otro, ya veremos. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque el mercado está como está. Y, y aunque tengamos un arranque bueno, esto no quiere decir que ya está todo el pescado vendido y que esto ya ha terminado. Ni mucho menos. Tienen que pasar muchas cosas antes. antes de que todo eso ocurra. Pero ahora vamos a ver una curiosidad que vais. Yo creo que vais a estar eh, conmigo en lo que yo pienso, ¿vale? Está el mercado con la escopeta cargada. Yo sé que muchos de vosotros estáis también con la escopeta hiper mega cargada. Voy a poner esto un poquito mejor para que se vea eh, la gráfica aquí, tal y cual, y esas cosas, ya sabéis. ¿no? Porque lo que voy a enseñar ahora, pues, es mejor que se vea. <risa> eh, ¿Dónde está el dinero? Es Jopé. el market cap, ¿vale? Si nos vamos a... Vamos a ver por aquí al total market, ¿vale? El total market cap está en 816. Si vemos el market cap de Bitcoin, uh, podemos verlo... Venga, va, vamos directamente aquí, al coin market cap, a verlo en un momento. Porque es algo que, que creo que es interesante de ver, ¿no? Um, Bitcoin, ¿qué market cap... Tiene ahora mismo Bitcoin 327. ¿Vale? ¿Qué market cap tiene Ethereum? 157. ¿Vale? ¿Qué market cap tiene Tether? 65. ¿Y USDC? 43. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 108,5 entre los dos. ¿Y el BUSD? 22, 130. Si nos vamos a DAI, etcétera, etcétera... Estamos hablando de 150 millones fácilmente. Es decir, el market cap de Ethereum está en stablecoins. En este mismo instante. Es decir, la mitad del market cap de Bitcoin está en stablecoins esperando hacer... Vamos a enchufar. La mitad del market cap de Bitcoin. ¡Ojo! Entonces, el día... Que esto haga pim, pam, toma la casitos, va a empezar a subir y no va a parar. ¿Para eso queda? Pues claro que queda, evidentemente. El mercado está como está y eso no podemos eh, negarlo ni, ni obviarlo, ¿vale? No sabemos en qué momento va a hacer eso, pero debemos de estar muy atentos a las señales y por eso ayer os hablaba de esa fortaleza del Bitcoin que es... Lo que al Bitcoin le, le, le marca, de alguna forma, eh, esa potencia que tiene. Vamos a ver si aquí soy capaz. aquí Y, bueno, lo que es a la par su debilidad. Es decir, si todo ese dinero decide, en vez de entrar en Bitcoin, por ejemplo, entrar en Ethereum, ¿qué pasa? Evidentemente, no va a entrar de golpe ni a un sitio ni a otro. Y eso es dinero que está dentro del ecosistema. Ahí no está el dinero que está fuera y que entrará en su momento. Solamente es el que ya está dentro. Y seguramente no estará contabilizado todo. Vale. Entonces, hostis. Yo creo que a lo mejor hay que empezar a pensar... ...ya un poquito menos negativo. ¿A pesar de qué? A pesar de que, como llevamos... ...vale, llevo tiempo diciendo... Esto va a ser más largo y más lento de lo que parece, que en un momento dado, si vemos el mercado semanal, está un poquito feo, pero bueno, no dejamos de estar en la zona, bueno, pues de, de, esta, de esta zona que fue una, una resistencia en su día durante mucho tiempo hasta que la pasamos y estamos ahora jugueteando en esa zona, que podemos pasar a la siguiente, por supuesto, en cualquier momento, ¿vale? Ese precio delta de Bitcoin, que está aproximadamente los 13.000 y pico, más o menos en este máximo que hicimos en la semana de junio del 19, uh, es bastante probable, vale es una posibilidad importante que está ahí, inclusive bajar todo lo que hemos bajado en cualquier otro mercado bajista, que es el 80 y tantos por ciento, que nos marca la zona de mil y pico, mil y pico, más o menos en ese margen. Ahora bien, en el medio-largo plazo, Vale la pena estar con la patata acelerada. ¿Vale la pena estar eh, haciendo el gamba? ¿Vale la pena hacer cosas raras? Por esa diferencia a la vuelta yendo. Aunque estemos mucho tiempo con, con. muy sabiamente, ¿no? Mucha gente dice, es una probabilidad que estemos mucho tiempo laterales. Hasta que lleguemos a los 30. Luego consigamos ir a este punto de pivote de los 48. Y algún momento. ...consigamos ir a los sesenta y tantos... ...no sabemos cuánto tiempo va a pasar... ...no lo sabemos, esa es la realidad... ...nos basamos en datos anteriores... ...en lo que ha pasado, pero no sabemos... ...en qué momento va a llegar... ...pero en el punto en el que estamos de precio... ...¿de verdad vale la pena sufrir... ...con esa patata apretada? ...o, o tomar decisiones... ...un poco raras... ...he visto algún comentario con decisiones raras... ...de haber comprado en... ...60 más o menos y vender ahora... No sé, son decisiones un poquito extrañas, pero bueno, cada uno me imagino que las toma por la razón que sea. Vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Tened en cuenta también que es la primera vez en la historia, que eh, como muchas cosas que han pasado por primera vez en la historia de Bitcoin, uh, tenemos una divergencia al cister semanal, ¿vale? Esto lo no había pasado. Entonces, bueno, están pasando muchas cosas que nunca habían pasado, con lo cual pueden pasar muchas más cosas que nunca han pasado. Así que eh, eh, seguiremos eh, con el culo apretado, que solemos decir, eh, o la cola apretada, como se dice en Latinoamérica, <risa> esperando a que eh, a ver qué narices hace el mercado, a ver qué pasa. Y muy interesante lo que estamos haciendo hoy. ¿vale? Si somos capaces de pasar la zona de 17 y pico, esta línea roja, justo que tenemos aquí marcada, eh, si no. Ya sabemos que hay, en el momento que nos apoyemos en esta zona de los 16,650 y haya un poquito de debilidad, pues bajaremos otra vez a la, a la parte inferior. Vale, ya hemos probado una vez, dos veces, tres veces, ya nos hemos ido al alza. Pues bueno, a ver si somos capaces de romperlo, si no, pues probaremos una cuarta y a lo mejor pues ya caemos. Vale, ya veremos, a ver. De momento, se está, con, está más o menos eh, el conteo de la EMA-20, se está portando bien, pero tenemos que intentar a ver si el día cierra ¿vale? ponemos a encenderlo ¿vale? y cerramos por encima del la M20, cosa que sería muy buena, sería muy buena, ¿vale? bien dicho esto, el resto del mercado Ethereum está haciendo una vela muy buena, ya dijimos ayer que se estaba adelantando Bitcoin, abrazando toda la zona eh, previa que tenía el día de hoy muy bien, también toda esta zona que ha sido soporte, soporte, soporte, resistencia resistencia, resistencia, está quedándose al borde, rompiendo la tendencia del antiguo canal, bueno, de este toque de este toque, que al final se pasó ¿vale? rompiéndolo, de momento no lo vamos a borrar, no sea que mañana salga una vela roja, ¿vale? entonces no lo quiero borrar Igual que esta línea de tendencia, ¿vale? Que es de, de este toque, viene, viene desde septiembre del 21: un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, resistencia, soporte, soporte, falsa ruptura, resistencia, resistencia, rompemos, resistencia. Y a ver si la terminamos de romper. Si la terminamos de romper, bien, pero no la voy a borrar. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos una falsa ruptura y mañana nos vengamos en rojo. Si no es así. Y seguimos al alza, podemos hacer un pullback, entonces bueno, todas estas referencias no hay que borrarlas, hay que mantenerlas en el tiempo, que sí que es un poquito escabroso, por ejemplo, esta, por ejemplo este sí lo puedo quitar, vamos, vamos a quitarlo, veis y ya limpiamos un poquito, que muchas veces parece que hay demasiadas líneas, sí, pero es que es lo que hay, es que es la realidad, es que es con lo que se debe trabajar. ¿Esta línea por qué no la quitas? Porque no me sale de los cojones, primero. Y segundo, porque es la, una línea súper importante que fue un toque, dos toques, soporte, ¿vale? Ha sido resistencia ha sido soporte, con lo cual es importante. Y encima estamos justo ahí. Bien, Total Market, importante, zona de resistencia. vale Empezamos a llegar a estas zonas de mechazos, con lo cual es una zona de resistencia aproximadamente en los 500, 505, ¿vale? Ahí va a ser una zona que, que se resista. A ver, qué, a ver qué tal. La dominancia de Bitcoin, pues bueno, hoy subiendo, sube Bitcoin, sube el total market cap, sube la dominancia, quiere decir que está yendo dinero a Bitcoin. Ese dinero que no está yendo a otras altcoins. ¿Vale? Entonces, bueno, pues habrá algunas altcoins que, que tengan su pequeño sufrimiento. ¿Por qué? Además, porque el dólar index ha decidido irse abajo, entonces el resto del mercado, arriba, tiene que volver a probar esta medida de 200 para saber si la pierde y se va a venir a zonas de soporte más importantes como pudieran ser los 105 105, 104 y medio ¿vale? también tenemos 103, pero hay varias zonas, Vale, pero este punto de pivote que hay aquí, con este máximo es importante, 104, 105 ¿vale? es importantísimo bien, eh, ¿qué pasa con las altcoins? bueno, pues un poquito de todo vamos a ver en la parte negativa pues Atlas, y ICTRS celo que está aquí con mucho celo también y bueno, pues después del subido en que pegó y el arranque que hizo a la media de 200 pues... Mm, falsa ruptura, ¿veis lo que, por qué no quito la línea de tendencia que he dicho antes? ¿por qué? pues porque en el caso de celo teníamos una línea de tendencia bastante clara venga, la rompimos y al día siguiente, ¿qué pasó? ¡Pim! ¡Pam! Volvimos a entrar dentro. Ayer intentamos pasarla, no hemos podido. Hoy, negativo, con lo cual esta línea de tendencia vuelve a ser una resistencia. Por eso es importante eh, mantenerlo dibujado. Bueno, los cortos de Bitcoin bajando muy poquito, no nada nada importante. Y el resto, poca pérdida. En la parte positiva, Cirrus, los Library Gates, dinero gratis, siguen subiendo 23% ahí están haciendo, bueno, es que la gráfica es una auténtica castaña, entonces bueno vemos cosas raras, pero subiendo un 23%, ya os digo que sí, que sube un 23% más, eh, Kyber Network muy bien, un 17% a intentando atacar la media de 50%, a ver qué tal eh, va mañana, Phantom alguien me preguntaba eh, ¿por Phantom era? yo creo que sí, pues sí, por Phantom eh, que había gente que decía que iba a bajar por debajo de 10%, qué tal no lo sé, de momento la, yo, me, yo me atengo a lo que me dice la gráfica y a la realidad, el volumen sube, el precio sube ...rompemos líneas de tendencia... ...y lo que decíamos, ¿no? Una vez pasada la media de 100 y la línea de tendencia... ...a por la media de 200. ¿Qué estamos obteniendo ya? Primer cruce importante... ...que vamos a tener en uno o dos días... ...el cruce de nuestra línea naranja... ...con la línea morada y la blanca... ...sobre todo con la morada, nos interesa, ¿vale? Hacia la ruptura de la línea de tendencia... ...que ya lo tenemos, o sea que... Eh, ...muy buen movimiento por parte de Phantom... ...vamos a ver si esta zona de soporte que tenemos aquí, vale, que no es una zona de soporte dibujada por Capricho, sino que ha sido resistencia antiguamente, soporte, soporte, soporte, zona de soporte, zona de soporte, y ahora está trabajándose en esa zona y esa línea de tendencia, que es la línea de tendencia principal desde los máximos que hizo en enero. Así que, oye, si hace un buen movimiento, bienvenido sea. Sí que es cierto que tenemos estos movimientos tan, tan violentos, hay que tener cuidado con ellos. Y vamos a ver si no se nos genera, porque de momento lo veo difícil, que se nos genere una divergencia bajista. En primer creo que más bien tiene pinta de o bien doble techo en la zona después de pasar la media de 200, o bien una bandera importante previo a la media de 200 para luego intentar seguir subiendo, siempre y cuando el mercado acompañe, ¿vale? Esto es importante. Siempre y cuando que el resto del mercado acompañe, no os fiéis ni un pelo. Eh, Matic también, fijaros, Matic, un 8, eh, 70 y pico por ciento va otra vez a buscar toda esta zona verde de resistencia, ya que intentó pasar en su día, eh, y bueno, pues con toda la catomba que ha venido con FTX, pues no, no pudo. Eh, KSM, bueno, aunque sea contra el euro, igual intentó buscar una zona del suelo, a, a ir a por la media de 50, yo creo que van a ir todas a por la media de 50. Y NJ a 7,5%, tres cuartas de lo mismo. Eh, está en otra posición diferente, pero bueno, eh, media de 100, a ver si va por la media de 50, también tres eh, Todas estas están. Hay algunas que están más avanzadas que otras, pero bastante bien. Bueno, Uniswap también. Tres eh, cuartas es lo mismo, ¿vale? De momento más 20, a ver si va por la media de 200, que está junto a la de 50. Eh, a Aave, ¿vale? Que. A ver si, a ver si va reviviendo eh, todas estas. Eh, las DEFI un poquito, ¿no? Todavía le queda trabajo por hacer, pero igual, ¿no? El mínimo que ha hecho esta vez ha sido superior al mínimo anterior. Eh, vamos a ver si encontramos esos cruces, igual que hemos visto en el caso anterior, para la ruptura de la línea de tendencia y tiramos hacia arriba. Y bueno, pues así hay unas cuantas, Ethereum también se está comportando eh, bastante bien, ya lo hemos estado viendo. Eh, neblio 571, ZRX también está ahí, TLM, o sea bastante, bastante bien, hasta los basic attention token, están subiendo, Ay, a ver cuando vuelven a llegar a un dólar, y los que tenemos por ahí los podemos cambiar de una forma más o menos decente fijaros que, eh, que ya no pido, no estoy pidiendo ninguna barbaridad, estoy diciendo, a ver cuando llegan a un dólar que estuvieron aquí, el máximo fue eso 1.90 y tanto, ¿no? Estuvieron muy, muy, muy bien, pero bueno todo llegará, hay que tener paciencia y que saber esperar y mantener las manos fuertes y si, si, si quieres mantener la mano fuerte, si quieres vender, pues vende eso ya es una cosa de cada uno en fin, no me voy a enrollar más vamos a terminar con Bitcoin que bueno, está intentando hoy hacer vamos a ponernos en una hora eh, está intentando llamar a la puerta para romper esa línea roja en la zona de 17, 150 aproximadamente a ver si la rompe o si te hace una banderita previa para intentar atacarla de una forma un poquito más potente vale y posiblemente vamos a ver qué pasa esta noche y mañana si la rompe, pues, oye, pues fantástico Creo que tiene pinta de querer romperla, pero como las noticias están siendo tan, tan chunguillas y tan variadas, pues, pues no sé. Está la es un mercado muy, muy complicado, ya lo he dicho muchas veces, que este mercado es el más complicado que existe. Así que bueno, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez por si hay oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.